Soy real. Mi nombre, Mi nombre debe, debe ser real. Estamos cansados de la injusticias cometida hacia nosotros las personas trans. Basta de asesinarnos. Basta de matarnos. Basta de excluirnos de todas las políticas públicas. Hoy estamos nunca, y no vamos a dar ni un paso atrás hasta que todos nuestros derechos sean reconocidos. Jueces y juezas, exigimos la rectificación de nuestros nombres, porque soy real y mi nombre debe ser legal. Únete a nosotras en el mayor evento de derechos humanos del mundo. Escribe por los derechos, actúa hoy.